Hola amigos de YouTube, les saludos su amigo Daniel de Mexcan Y bueno, pues en este video como pueden ver estoy despeinado No me puse gel, así todo esponjado el cabello, no me importa Pero bueno, lo importante del video es que les voy a pasar un super tip Para que se vengan a Canadá, por lo menos como estudiantes de inglés Porque... Es complicado eh, venirse con un contrato, este, las empresas se están poniendo muy muy delicadas en ese aspecto, más bien muy exigentes. Yo lo intenté porque mi permiso se va a acabar pronto, el 20 de abril, y bueno, supuestamente mi compañía me va a, va a aplicar para extender otro año más, pero la decisión no depende de ellos, depende del gobierno de Canadá. De lo contrario, pues voy a tener que regresar a mi lindo, querido país, México. Pero bueno, ojalá que me puedan extender, pero si no, ni modo, no pasa nada. Lo intentaré en otra ocasión. Pero bueno, para todos ustedes hay una opción, inclusive para mí, pero... Hay que ver los puntos a favor y sus puntos en contra, que es venir como estudiante de inglés. Eh, ¿Cómo está el show? Bueno... Según la información que me dieron en una escuela que está aquí en Vancouver, creo que en un video cuando me fui a, al centro de Vancouver en el Skytrain, les expliqué, ah, miren, aquí a la, a la derecha está un edificio rojo. Ahí está la escuela de inglés antes de entrar, antes de llegar a la estación de Science World, donde está la bola esa de, del museo de telas, etc. Bueno, en ese edificio rojo está esta escuela. De déjenles enseño el este folleto, de hecho el otro día fui, de, el otro día fui hasta ahí a la escuela para que me dieran un poco más de información, me atendió una colombiana, te atienden en español, si tú les hablas por teléfono te atienden en español, este, déjenme ver si aquí tengo el teléfono, mm, bueno, no tengo aquí a la rápido a la mano el teléfono, pero es fácil encontrar la escuela si la googlean, Miren, dejen, les pongo aquí el nombre de la escuela. Es ISS Language and Career College of BC. Googleenlo, les voy a poner en la descripción del video para que se metan a la página y vean un poco más de información, los teléfonos, etcétera, etcétera, Para que los contacten. Antes que nada, quiero mencionar que ellos no me están pagando absolutamente nada. Deberían de pagarme porque pues, les estoy haciendo publicidad. Pero bueno, ahora, ¿por qué esta escuela y no otras? Se estarán preguntando. Pregunté en otras escuelas y son carísimas, la verdad. Es, es algo que, que no... no es, bueno, es pagable para los que tienen dinero, pero para la mayoría, la verdad, no. Cobran de 3 mil a 5 mil dólares mensuales, la verdad, pues no. Ni trabajando en Canadá, con el trabajo que tengo actualmente, ganando dólares canadienses, pudiera pagar esas escuelas. Entonces, la verdad, no. Pero este está a modo... Esta, realmente está a modo Bueno, vamos viendo primero los costos Y después vemos este cómo se, cómo se hace para venir Por ejemplo, aquí tengo el curso Normal de inglés general Para todos, que empieza cada mes Miren, el, el inicio De enero, fue el 2 de enero Pero ya, ya inició Ese, ese ya ni lo usen Sería el próximo inicio El 26 de febrero luego el 26 de marzo, luego el 23 de abril, el 22 de mayo, el 18 de junio, 16 de julio, el 13 de agosto, eh, 10 de septiembre, 9 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre, todos del año 2018, ¿ok? Por si ven este video en otra fecha futura, ah, mira, ya está próxima que empiece eh, el curso, por ejemplo, de, de agosto, el 13 de agosto, entonces... Eso es algo que, que tienen que tener mucho en cuenta. ¿Cuánto cuesta? Aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? Cuesta $495 dólares más $50 dólares que cuesta el libro. Un libro que ellos te venden. No te lo regalan, te lo venden. Y bueno, son $500 dólares lo que hay que pagar cada mes. Bueno, dirás, $500 dólares. es un billete, créanme. Es la más la más barata que encontré. Hay más caras, hay de 2.000, 3.000, 5.000 dólares al mes. Esta de 500, bueno, ya no se siente tanto el golpe, ya, ya se siente más suavecito, pues ya, ya, ya le podemos poner este, este, un desinflamatorio, ¿no? Ya duele, pero no tanto. <ríe> bueno, eso es inglés general, pero para los que quieren, los que ya se consideren que hablan mucho inglés y ya quieren hacer el el examen de IELTS este vamos a ver aquí IELTS el de preparación ese cuesta 200 dólares y nada más es un solo curso no hay más no hay de seis meses de ocho meses no, nada más es un solo curso y creo que dura tres semanas ah no dura ocho semanas aquí estoy viendo perdón eh, ese examen te prepara para hacer el examen perdón ese curso se prepara, te preparan para hacer el examen IELTS, que es el necesario para hacer cualquier trámite de residencia en Canadá. Es prácticamente obligatorio, en pocas palabras, de a huevo. Eh, ¿Cuánto cuesta? Bueno, lo acabo de decir, 200 dólares. Uh, no dice que te cobran un libro, me imagino que te van a dar material didáctico ahí. No pregunté, pero ustedes pueden preguntar, ustedes pueden llamar por teléfono. Ah, miren, aquí está el teléfono. Saquen pluma y papel, pónganle pausa al video, vayan por una pluma y un papel y lo despausan, ¿ok? Entonces, espero ¿ya? ¿Ya agarraron el pluma? Ok. Entonces, anoten, 604-684-2325, repito, <coughs> pinche voz, 604-684-2325, ¿ok? Eh, cuando llamen, digan, hey, can I speak somebody who speaks English, eh, Spanish? Sorry, no, speak English, qué pendejo. ¿eh? Can I speak somebody who speaks Spanish? Or, eh, eh, do you speak Spanish, please? Bueno, este video es para la, la gente de Latinoamérica. Obviamente, alguien de Rusia o de Japón, pues, no va a entender lo que estoy diciendo. Entonces, es lógico que alguien de Latinoamérica nada más va a estar viendo este video. Y bueno, cuando inicia... Eh, el 24 de enero, inicia uno, el 21 de marzo, el 16 de mayo, el 11 de julio, el 5 de septiembre y el 31 de octubre. ¿Okay? Muy bien, solo que este en particular solamente hay en la tarde, no hay en la mañana, ¿Sí? lo cual a mí me afecta mucho porque yo trabajo en la tarde. Y el otro, de inglés general, 6 Matutino y Vespertino. Vamos a ver los horarios, aquí tengo la información. El de inglés general, en la mañana, es de 9 y media de la mañana a 12 del día. Y en la tarde, es de 2 y media de la tarde a 3 de la tarde. ¿Ok? Y, según tengo entendido este papelito, solamente son jueves, no, martes y jueves, nada más, de cada semana. Eh, creo que ese es el curso que no es de tiempo completo Porque nada más vas dos días a la semana Pero yo me pregunto, ¿qué haces los demás días? ¿Qué vas a hacer esos días? ¿Estudiar más inglés o qué? Porque no estás autorizado a trabajar Tengo entendido que sí tú puede, que puedes eh, solicitar un permiso de trabajo Pero es bien complicado que te lo den Bien complicado Porque yo llamé a varias compañías y siempre me pregunta, oye, ¿eres residente? No, tienes permiso de trabajo abierto, no. No, pues no podemos contratar, no, te, no. no, no, no podemos contratarte, oye, pero actualmente una compañía no, no podemos, y casi casi te cuelan en ese momento. Ahorita las compañías canadienses no quieren invertirle, créanmelo. A menos de que tengan muchísima producción y estén forzados a traer gente. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Puedes trabajar. Bueno, ¿puedes venir a estudiar inglés y trabajar por tu cuenta? En teoría sí puedes, pero donde te cache el gobierno te puedes meter en problemas. Inclusive te pueden deportar. Eh, yo no les voy a recomendar hacer eso, pero ustedes lo pueden hacer bajo su propio riesgo. Yo no se los estoy recomendando para que al rato no digan, oye, este Daniel les dijo que sí pueden trabajar. No, yo no los estoy recomendando. Con este video es la prueba de que yo no los recomendé. Si ustedes lo quieren hacer es bajo su propia responsabilidad, no porque yo se los dije. Aclarando eso, bajo su propia responsabilidad, tú podrías trabajar en algún lugar donde te paguen en cash, en efectivo, pero es bajo tu propio riesgo. Repito, es bajo tu propio riesgo. Es que tengo que repetirlo porque al rato me pueden meter en problemas a mí. No, es que un tipo de un canal en YouTube nos no recomendó. Yo no los recomendé eso. Repito es bajo su propio riesgo, como chingo, ah eh? pero es que lo tengo que decir. <risa> pero bueno, mi, mi, la mejo, la, mi intención es que ustedes por lo menos puedan entrar a Canadá por medio de un curso de inglés, que no es tan complicado como el permiso de trabajo o el express entry, que nada más quieren lo mejor de lo mejor, los mejores perfiles. Ok. Eh, si tú vienes a estudiar nada más un mes de inglés no necesitas eh, visa de estudiante. Con la pura ETA tú puedes venir a estudiar inglés, pero necesitas convencer al oficial de migración que cuentas con los recursos para pagar ese mes de inglés, que son este, los 500 dólares, los 450 más los 50 dólares del libro, que ya encontraste un lugar donde vivir, que ya pagaste un mes de, de renta, que tú contactaste a esa persona por el Craigslist que le le depositaste a su cuenta o se lo mandaste por Western Union, qué sé yo. La idea es que tú convenzas al oficial de inmigración que tú nada más vas a venir un mes o dos o tres meses a estudiar inglés y que, tienes, que cuentas con los recursos para eso y que tú ya pagaste tu, tu hospedaje en algún cuarto que encontraste en el Craigslist o en qué sé yo. Pero si el curso dura más de seis meses... Entonces sí tienes que solicitar una visa estudiante. Lo cual esta escuela, el ISSBC, no, el ISS Language and Career College of BC, este, ellos te dan la carta de invitación. Esa carta de invitación te la dan por seis meses. El curso dura ocho meses. Pero ahí es más caro, porque es de tiempo completo, porque vas a ir más, este, más horas a la escuela. Bueno, toda esa información ustedes la pueden consultar llamándoles o visitando la página web de esta escuela. Te dan la carta de invitación para que tú, desde tu país, hagas el trámite de la visa de estudiante. Ahora, ¿cuál es la ventaja de venir a estudiar inglés? Mira, primero, aprendes el idioma, que es muy importante en este país. Segundo, conoces personas como tú que quieren venir a radicar este país, porque va a, ser, va a haber más alumnos como tú, y en el caso de las chavas podrían conocer el amor de su vida, en el caso de los chavos podrían conocer el amor de su vida. O sea, podría pasar, pues. Bueno, en tercera, este supongamos que ya terminaste tu unos seis meses de inglés, y eso ya te cuenta como experiencia para... Este, en un futuro este, arreglar papeles Y aparte si pasas el examen IELTS Pues obviamente eso te cuenta Y te cuenta mucho Puedes estar reanudando tu visa estudiante Quizás que cuando ya se te venza tu primer visa El primer periodo de seis meses Lo renuevas, ¿sabes qué onda? Eh, Canadá también, este El otro idioma oficial es francés me, Ahora me quiero aventar seis meses de francés Ok entonces te avientas otros seis meses de francés. Ya cuando se vaya a acabar tus seis meses de francés, entonces, ¿sabes qué onda? Ahora me quiero preparar en, en algo. Me quiero preparar en carpintería, en plomería, en computación, en programación, en diseño, qué sé yo, lo que a ti te guste. Entonces ya puedes pedir este, una extensión más. Sí, puras extensiones hasta cubrir los dos años, que, que creo que es el mínimo que te piden. Igual estoy equivocado. Pero con unos dos años que estés este, reanudando tus permisos, créeme que puedes conseguir tu residencia más fácil que de otra forma. Pero bueno, ese sería el primer camino como estudiante de idiomas. Y es una forma que no es tan complicada. Pero viene la parte complicada. La cuestión del billete. ¿Cuánto cuesta realmente? Y vamos aquí a sacar la calculadora. Permítanme un momento. Bueno, aquí ya sé que la calculadora no puedo usar la calculadora del celular porque estoy grabando con el celular, entonces que tuve que usar el, la calculadora de la tablet. Bueno, estos cálculos que voy a hacer son para pesos mexicanos. Eh, si ustedes están en Argentina, en Colombia, en Chile, etcétera, bla bla bla, ustedes hagan el cálculo para sus respectivos países. Pero yo lo voy a hacer para mi país, para los mexicanos, porque yo soy mexicano. Pero bueno, si ustedes les aburre este pedacito, igual ya pueden cortar el video, pueden ponerle stop y bueno, nos vemos en el próximo video. Si no, quédense de todas maneras a manera de diversión. Bueno, no de diversión, de información. este Pero antes de dar los cálculos del dinero eh, al día de hoy, sí quiero mencionarles algo. Antes de que se vayan los amigos de Colombia, de Ecuador, etc si no menciona algún país, es porque no se me vino a la, la mente ahorita. Porque ya hubo un venezolano en el canal. Oye, ¿no mencionaste a Venezuela? Oye, no es para tanto, hombre. o sea Pero bueno, este es mucho dinero lo que hay que pagar para venir a estudiar inglés seis, seis meses. Más el costo del alquiler. Pero yo me pongo a pensar, oye... Cuando tú te quieres ir a Estados Unidos por una situación de que ya tu situación económica está muy mal en tu país, eh, la delincuencia está muy mal, como si a un coyote le pagas 10, 15 mil dólares para cruzar y no estás dispuesto a pagar que es algo seguro y que es mucho más este, tiene más futuro que irse ilegal a los Estados Unidos. O sea, eso eso sí, sí me gustaría que lo tomen mucho en cuenta. Porque luego luego saltan de que Ay, es mucho dinero, yo con ese dinero puedo comprar esto, yo tengo otras prioridades en mi vida, etcétera, bla, bla, bla. Pero, repito, muchos le dan 100, 200 mil pesos mexicanos a un coyote que van a arriesgar sus vidas, no hay garantía que van a cruzar, los pueden agarrar a la frontera y los van a regresar. O entrando a Estados Unidos, ¿cuánto van a durar allá? etcétera. Y no es seguro, no es legal, no los quieren allá. Entonces, este método es seguro y aparte es legal, completamente 100% legal y es dinero invertido seguramente. Entonces, por eso yo recomiendo que hagan esto, que en vez de darle el dinero a un delincuente, prácticamente es eso, darle el dinero a un delincuente. Y esto es una institución seria y bien establecida. Bueno, a ver, eh, dicho esto, vamos a continuar, es que se me traba la lengua. Eh, para que esta escuela te mande la, la carta de invitación de 16 semanas, necesitas pagarles por adelantado 2,640 dólares. Hagan el cálculo en sus monedas. 2,640 dólares. Hay que desembolsar, hay que desenvainar. Por, en mi caso, en peso mexicano, son 15 pesos mexicanos por un dólar canadiense. En sus países va a cambiar. El tipo de cambio. Son 39.600 pesos. ¿sí? Es, una, es casi, casi un carro. Más. ¿Cuánto les gusta que van a pagar 6 meses de... De este. De, de un cuarto? Bueno, yo estoy pagando 500 dólares. Entonces, este. Vamos a ponerle que más... 500 dólares. Por 15 pesos. Pero aparte hay que pagar un depósito. ¿eh? Más 250. Que es la mitad de lo que tú pagas de renta por un cuarto. Es el depósito. Por 15 pesos. Entonces son 50,850 pesos. Lo que hay que pagar. Falta el avión. Más ¿Qué les guste que cueste el viaje redondo? Porque hay que comprar el viaje redondo, a ¿eh? ver si no nos dejan entrar. ¿Les gusta unos 8 mil pesos? Vamos a poner unos 8 mil. 58,850. Ahora estoy viendo aquí la información que hay que pagar un fee o un cargo de 150 dólares. Hay que, hay que incluirlo. Más 150 por 15 ¿eh? 61 mil pesos. Así es que prácticamente tienen que vender un carro. En pocas palabras, o pedir prestado a una caja popular, ¿no? Si quieren hacer este plan. Pero bueno, no está tan difícil, no está tan complicado. Y no depende de terceras personas. Yo en mi caso sí dependo de una compañía. Y del gobierno de Canadá. Aquí también de, eh, dependen del gobierno de Canadá para que les autorice su visa, pero si ustedes tienen este dinero, este, no, no va a haber ningún problema para que les autoricen, se los puedo casi asegurar. Luego más si son jóvenes y si nunca han entrado a Canadá, si no tienen problemas de deportación de Estados Unidos o de Canadá, no va a haber ningún problema para que ustedes puedan este, aplicar para, para una visa de estudiante de idiomas, en este caso el inglés. Y bueno, les pasaré la información en la descripción del canal eh, suscríbanse, eh, campanita, ya se la saben Recomienden este video a sus amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós